¡Gracias! ¡Vuelve pronto! ¡Oh! ¡Oh, diablos, no! Cariño, vine a preguntarte acerca de... ¡No te la cara de la pastelería, metatón. Pero, dulzura, considera las posibilidades. Todos quieren una parte de... mí. ¿Tus ventas? ¿Lo desearían? Mi pastelería no es algo que pueda manchar con tu desagradable popularidad. Es un film y dedicado a trabajo que te importaría. Háganos algo despacio, Luke. ¿Por qué tienes que llevar set de filmación a donde vayas? La vida es un show, cariño. Todo show necesita luz. ¿Sabes quién es esa luz? ¡Pódrete! Exacto. Yo, cariño, no me iré hasta que decidas hacer tu pastelería parte de mi línea. Por última vez, no podrías reconsiderar si usas a mi amigo sonido en vez de mí. Si hago eso, ¿me dejarías en paz? Sí. Bien. Prueba un nuevo Una escalofriante sensación para tus sentidos. Toot bum, toot bum, bum.